Es muy importante, es muy importante porque uno escucha, escucha muchas cosas, pero nadie puede terminar de, eh, por favor, les pido. Es muy importante, porque para no, viste, todo palabra, todo palabra y al final nada. Entonces, eso, es muy importante. A veces me dan ganas que llueva, que digo, bueno, ¿cuándo va a llover? Después llueve y, y digo, que, eh, que venga el sol, porque no, no, pero quiero que llueva. No lo hago yo solo, yo soy la cara bonita nada más, pero detrás de esto hay gente que se está rompiendo el lomo para que esto sea posible por la plata, pero les quiero dar un poco el lugar, vení Rubén, dale Rubén, pasar, pasar Rubén, dale, un aplauso Me gusta tu el vestido que tenés, pero no es, o todo, sea, todo por, por la, la apariencia, o sea, eh, yo también leo poesía a veces, ¿sabes? Y eso hay que prepararse, hay que prepararse Si vienen unos aliens no nos atacan Pero tampoco hay re buena onda Medio pasivo-agresivo ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Ah, hay que pensar estas cosas Estoy cansado de decir Podemos hacer silencio Que hay alguien acá desnudando su historia Por favor disculparos Pasa que entenderlos tenés un tono de voz medio Difícil de prestar atención y seguir Pero no quiere decir que no puedas eh, compartir tu, tu verdad Vení Sí, pero teníamos tenía que traer un profesional porque esto ya esto no da para más eh, Rubén que nos eh, va a ayudar Ah bueno pegaron bocha de onda genial no sabes lo que me dijo viene y me dice eh, te, que vuelo a musgo podrido y que, que tengo que abrir la ventana. ¿Te parece? ¿Te parece con qué? ¿Con qué voy a abrir la ventana? Mirá, no miralo, tengo brazos. ¡Ah! Yo me voy al baño y de repente vos te me querés comer la cámara, ¿eh? ¿Eh? ¿Pelé...? No, mentira. Fingimos una pelea para generar un poco de ficción porque la verdad que nosotros la estamos, estamos muy bien. Últimamente en nuestra mejor época. Ahora, no, igual no necesito, no necesito saber. Ya me ubico con el, me ubico eh, con la posición del sol. Pero querés que haga un fuego, puedo hacer, puedo hacer muchas cosas. Eh, te voy a dar la espalda un toque porque quiero pensar un poco. Para, aguanto un toque, dejando. Ya sabes, dale, nah, ya sabes. Vos me, me, me entendés, estamos conectados fuerte. No me pregunté, ya sabes. Me cuesta estos cambios de ánimos que tenés. Como que está todo bien y después está todo recontra bien. ¿Mm? ¿Te parece que es así? Yo no sé. Capaz, siempre hay varias formas de ver las cosas, ¿no? Para todo, muchas. Entonces, capaz que en otro momento, que no estemos tan a la defensiva... Eh, nos vemos. Oh. Éramos chiquititos y comíamos mucho azúcar. La pasábamos bomba, ¿te acordás? Y ahora, esto es un domingo constante parece, no sé, ¿qué querés que te diga? ¿Dónde, qué? ¿Mm? Mira que yo no, me, me tiemblo el cuerpo ahora porque una condición que yo tengo de, de chiquito que no tiene que ver con vos, no, no te tengo miedo, así que nada. Eh, estás cabeceando. Eh, nada, aclaro, aclaro lo obvio. Eh, eh, quiero juzgar, pero me parece que alguien que yo sé está teniendo bastantes problemas de comunicación, ¿eh? ¿Te ¿Te parece?